Soy Carlos Zúñiga, presidente de la Fundación de Educación Renal y que tengo hoy la misión de invitarlos a participar en nuestro congreso número 37 de la Sociedad China de Nefrología. Todos sabemos que la enfermedad renal crónica es nuestra epidemia silenciosa que hemos tenido y hemos estado viviendo estos últimos años eh, y por lo tanto en este congreso se va a dar especial énfasis a este tema y tenemos dos importantes invitados que van a estar participando, el doctor Raymond Van Holder y Marcelo Tonelli, ambos expertos internacionales reconocidos, que van a estar justamente hablando del impacto de la enfermedad renal crónica en los tiempos actuales. Así que desde ya los invitamos a participar, los invitamos a interiorizarse de las actividades que van a haber en este, en este congreso. Un congreso que va a tener la característica especial de ser online, pero no por ello, menos importante e interesante como los ha sido los anteriores. Así que nos esperamos y nos encontramos entonces del 2 al 6 de noviembre en nuestro Congreso.